¿Qué haces, mi amor? Espérate, espérate. Pues aquí en la ¿Te vas a poner hay... guapo para mí? Pues sí, me puse un esmo Igual siempre estás ay, muy ay, guapo. Amo llamarle muy ah, amable. Tengo 75. algo que decirle. ¿Qué pasó? <ríe> ay, no. El novio me terminó. ¿Qué? sí, sí, Mira. Uy, sí, yo. Póngase el, el cinturón, por favor. Ay, Dios mío. No, no, aquí no puedo sacar nada de las manos <risa> Queda muy lejos Un poquito, pero es para que vayan... No, pero es que esa canción Caminando. está muy difícil ¡No está difícil! ¿Cuál es la canción? No, una de Vicente Fernández Uy, no, es difícil y Nosotros no somos mariachi <risa> sí. Uy, me marca el amor de mi destreno Dime ¿Qué dijo Cañas? Que tú eres la muerte ¿Bueno? de su vida. A ah, carajo. Ah. ¿Bueno? A ah, caracha mm. Me colgó. Uy. ¿Y esa es la muerte de su vida? No. Qué vida tan fea. Te amo. Que te ama, Cami? que te ama? ¿Qué haces, mi amor? Espérate, espérate. Pues aquí en la camioneta. ¿Te vas a poner tú? guapo para mí? Pues sí, me puse un smoking. Igual siempre estás Ay, muy guapo. Escuché. Ah, muy amable. Sí. Este ando vendiendo bonos, Bon. regalo. Vendiendo <ríe> vivo. Precioso Mira, vístete Como quiera, igual como te viste, te miras hermoso, pero vístete porque hay una ocasión este muy importante, ¿ok? Te veo en comisaría. No, no, no. Te recojo en GC. La puerca está en la pocilca. Pero haz Ahí unas vueltitas y, y ya, te vas a GC. Sí, esas, aunque la escucho más a ella que a ti. Oye, usted me ve un bajo en las manos, sí, ¿verdad? Hey, The King, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vamos? Bien que okay. qué, bienvenido. Ahí te la pasé súper bien, amigo. Ay, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Ok, ya te sale la canción. No me digan que tengo que traer dinero en efectivo. Puto Camilo, sí, es en efectivo. Hijo de la mecha. Vámonos. ¿Ustedes traen el efectivo que me presten? ¿Cuánto? Como... 200.000 mil <risa> Hijo <Híjole. risa> Pues vamos, aquí hay un banco O oh, no, así ah, aquí está el banco Si tienes plata lo puedes sacar, eh Uy, aunque yo también estoy que saco plata ¿Qué dicen chicos? ¿Me consigo un coche nuevo? Hay una que vale 40.000 que me gusta muchísimo ¿Qué dicen? ¿Lo consigo? ¿Alguno de ustedes? ¿Ha donado sangre? Eh, no. Sí, sí, aquí para... Bueno, ya saben, para que... Que si tienen ofertas en el de los carros. ¿No? No, tampoco. De acuerdo. Uy, ¿cómo? No, no puede ser mod, pero te voy a dar algo más, amigo. Aguántame un segundillo y yo, porque yo he visto que te estás aquí muy constantemente y eso te lo agradezco muchísimo, amigo. Aguántame un segundo. Ahí está, amigo. Te dio un obsequio. Ojalá y te guste. ¿Cómo puedo hostear? Eh, amigo, aquí en chat, das slash, eh, que es la línea esa con la que haces divisar. los pinches chingadasas! Te host eh, y colocas eh, mi usuario. Añas, contacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya se está vistiendo. Ya yo estoy listo. Diga nomás. Ya, ya viste. Ahí te di el VIP amigo, porque la verdad es que sí te he visto muchos días aquí, Contigo. Sí, him, me down. copian. Sí. Firma, uh, firma, firmo, sí, señor. Muchachos, aquí en la ubicación 7225, hay cinco camiones con unos sujetos de azul. Esos sujetos tenía, están cargados de droga. Uy, huepucha. Están cargados de droga, entonces a ver si se pueden acercar a ayudarnos. Ay, apá. Y... ¿Por qué no nos salimos usted. de servicio? Sí, hueputa. User left your channel. Ustico. Ustico. User from your channel. Pues vámonos, vámonos. Ya es <risa> Ya es me... disconnected Hijo de pucha, qué cagada. Y justo yo les dije, nos vamos de este TS. Amigo, el diamante te hace eh, insignia como cárgalo, de VIP. A tus papás que no vas a regresar. Quiere decir que tú eres un usuario, un seguidor VIP de mi canal. Ojo, que eso pocos lo tienen. De hecho, a poco se le he dado como a dos a ti y a Cata sin estimar. Aguántenme un momento, chicos. Eh, estoy conectándome al de Delta. Connected. Solis. Channel switched. Oye Cami, estoy en el Delta. Estrella, Estela, ¿me escuchas? Sí señor, ¿tú me escuchas? Sí, a ver. Ay, Ágale compa de dato, ayuda que me de, así, venga, que la pase bien, lo único que necesito. Vean chicos, este es el que me voy a conseguir. Ay, perdón. No, ese no, ese no. ¿Hola? Ese no. Hola, hola, hola. Hola. ¿Hola? ¿Retiraste dinero? Eh, no, ¿cuánto necesitas? Como diez. Mil. Ok, vamos y lo sacamos. Este de es que me voy a No, conseguir, no, no, está bien, es que. No, es que igual necesito sacar porque me voy a conseguir uno también. Dale, pues si quieres, llévate la, la okay. camioneta y yo aquí mientras me decido cuál. Listo, mil exactamente. Sí, nada más. Listo, okay. No, no, no, 20 mejor y yo te los devuelvo. Bien. Ok, dale. Sí. Sí, amigo, cuéntame. Buen, Cami. Cuénteme, cuénteme. Escóltame, ¿vale? Voy a sacar plata. ¿Cómo? La que dice, chúpame la bola izquierda, ¿eso no? <risa> no. ¿Estela? ¿Estela, Estela? ¿Estela? ¿Estela? Dígame. Dale, salte un momentico y te doy la plática. Uy, ¿qué te pasó? ¿De qué? Estás toda golpeada. Son tus ojos, porque yo me veo bien. Me vi en el espejo. Gracias. Dale. Bueno, chicos, saluden a la nueva bestia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ni anda <ríe> Pero ya lo conseguí ¿Ya qué? Ay pues ¿Dónde sale? No es por aquí ¿Hola? ¿Cómo vas? Bien, bien ¿Te imaginas a en esto? Gas <ríe> Uy. Venga, no ¿y Estela? Ah, ya se está consiguiendo su coche ah, ¿Qué pasó? Señora ¡12.000! A ver si así conquisto a Cata ¿Es que dicen con esta nada no la conquisto o qué? estas Orgasmos venenosos que de nada ayudarán a entender este vacío que nunca pude llenar. Si te digo que te quiero, cuántas veces lo querrás? No soy un hijo de puta, solo no digo la verdad. y me siento por... No, eso es muy triste, no. Sí, total. Eh, amigos, oh, si no Ahí estimar, está, está, después que lo estás haciendo en mi chat, tienes que hacerlo en el tuyo. Ahí la escuchas. Quizás. Sí. Dale, compa, que estés muy bien, cuídate mucho. Que te vaya excelente, que te vaya bonito. Uy, Estela. Pensé que tenía fan. Dale, mi vale, por pues aquí. Bienvenido cuando desees. escuché eso, vea, que poder Maxi, ¿me escucha? Te escucho No escucho la canción, F eh, Todas no. F. F. Está... y esa esa me gusta oye este la like? que yo creo que se mayor? murió Ya sí. <ríe> <risa> también No me decido todavía. Ok. Uy, me, me marcan esto Vamos a ver nos conseguimos después, chicos. Aunque okay, ahí tengo platica hueada. Uy, vea esta nave sota. Es Uf, qué bonito. Pero esos coches así lujosos como que son mucha pantalla. Me gustan más los clásicos Uy. Ah, pues esto al 80. A no. este lo tengo. Veamos esto Ah bueno, aquí tengo uno que es el de 25 si no estoy mal Si sí, este es el que tengo Uy, aunque ese me gusta Ay, acá este me gusta más ¿Quién la otra? Dale ese chicos, bien o qué, no les gusta, le vale 120 mil, ya me gasté 40 de la plata, sí, a mí me gustan más los clásicos porque como que no son mucha pantalla, si pilles. uy, melísimo, no, esto ya es pantalla, lo bien. <ríe> Apenas vean cómo saca las luces. Me le echan ojo. ¿Qué qué pasó? No sé. Y ella Ay, que no sé decir. Ah, no, pero ya está sacando el vehículo. Una moto. ¿Te ah, lleva eh. su camioneta o qué? No, de mola que tira, incautémola. Ágelon, <risa> un bicho. <risa> ¿Me escuchas bien? Excelente, amigo. Bueno, pues no sé qué cantar el novio este. Vamos, vamos, ah. vamos. ¿Qué hace en ese carrito? Este es mío. No, pero ¿por qué me hace eso? Vamos, me va que a tocar yo... dejar la camioneta aquí tranquila, entonces Tranquila, tranquila, sí ya. yo Necesito yo después... comprar la otra chiquitica Esperen, uno tiene que conducir esta moto No mames <risa> o, o conducir la otra que voy a comprar Nos mandaron de compras, caña esto. Lo que hace uno, pues los amigos Sí y no sueltan una tetica <risa> una tetica una tetica <risa> y ya vengo que se me metió un bicho Acá raro a la cara hágale todo bien ah, una mariposa asesina de esa grandes que no se ni una bueno, tetica oye más si entramos al, al, a la radio de de qué <risa> <risa> <risa> Ay, <otro> <risa> Eso voló <risa> del, del, del... del... del otro clan Delta Ah, yo voy a decir 4 pero sí, sí <risa> Ya yo estoy en la, de la Delta La moto de ahí enfrente es mía y esta es de Oscar Uy, hijo pucha buen madre! Tu vestido, sí. Ah, ¿qué? ¿Qué? Bueno, vámonos. Échale ya a la camioneta y nos vamos. Bueno, ¿y por dónde? Hola, mi amor. Hola, mi cielo. No te escucho. Hola, mi cielo. Vamos a GC. Ay, me choca. A GC, a GC. A GC, ¿sabes cuándo voy a llegar yo a GC? Nunca. Esta velocidad llegó al día siguiente que les apuesto que sale el sol y yo no llego? Uy uy uy uy nada nada, no pasó nada ¿Saben a cuál se parece este? Al bochido de Luisito Comunica <ríe> Ay no que caja, a mí porque me gustan estos vehículos así No, pues si fijo, me ven así, pues dicen: No, este mendigo no tiene para nada. Pues sí, sí es cierto, no tengo para nada. <risa> para que no me hagan nada. Uy, no vea, y pasa los 100 y todo. 111, uy, fue pucha. Vais volando, cómo llega a los ciento cuarenta. la dejé lejos Uy no, pero esto tuneado va, Deja 150 Un full tune, vea. Elegante que queda 170, hijo de pucha Uy. Uy, llegué a 175 ah, Tengo algo que decirles ¿Qué pasó? Ay, no El novio Uf. me terminó ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Después no, llevéle esto para la Perdona o algo ¿Cómo? más. Sí, vamos, vamos No, no, no es cierto, no me terminó Pero... Pero tuvo que, que ir a cerrar ojitos urgentemente. Ah. ¡Sí! Me, ¡Mira cómo me dejó! ¡Ay, qué pecado! Voy a llorar a mi habitación. No, pues. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tocamos una o qué? Espéreme, espéreme. Vale. No, ¿cómo así que se fue fácil? No, no, no pasa nada. No, no pasa nada, no pasa nada. No, está bien. Nos vemos mañana. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, te amo. Chao, chao. ¿Qué van a hacer mañana? <risa> ¿Mañana qué es? Este ah, sábado Pues nada ¿Van a trabajar? Pues sí, se supone Ya, pues y, y pueden ayudarme con el concierto Si, sí, aguánteme, Anoto aquí en la agenda ¡Ay! Hombre ocupado Si usted sabe los shows y el cupo. Ya, sí, pues. Yo sé. Listo. ¿A las nueve está bien? A las... A las diez. A las diez. Listo. Anotado a las diez. Sí, señor. Listo. ¿Me escuchan? Aló, aló. Sí, se Sí, escucha. señor. Ah, bueno. Bueno, los dejo, chicos. Listo, hágale, todo bien. Qué triste. <risa> qué plantada. Porque, mire, sí. no, iré? nomás porque... Nomás, no... Ya, no, ya, ya. <risa> Uy, hola. Hey, ¿qué se dice Mateito? ¿Bien o qué? ¿Cómo andamos? ¿Qué va a hacer ahorita? Eh, no, ya yo me voy No, también, todos sí. me dejan No, ya le iba a dejar el José en Twitch me... Me deja igual que mi padre cuando fue por cigarros y ya no volvió Uy, oh, no Así son Sí No, pues dale, ya sabes, nos vemos mañana si ¿sí? algo Sí, señor Descansa Dale, tú igual, cuídate mucho Igual